Hace un año tuve la oportunidad de impartir Diseño de Productos y Sistemas 2, ahora este año eh, la voy a impartir nuevamente y me gustaría traerme, de como la impartí en Canvas hace un año, pues traerme el contenido para que sea la base de lo que voy a impartir este semestre. Entonces para exportar el contenido anterior e importarlo en mi nuevo grupo les voy a mostrar los pasos que voy a seguir en pantalla. Eh, lo primero es, me voy a mi grupo anterior que en este caso inclusive y por eso lo voy a hacer de la manera que les voy a mostrar hoy, estaba en una instancia diferente a la que utilizábamos anteriormente en el tecnológico de Monterrey. Ya dentro de mi grupo me voy a ir al apartado de configuraciones y aquí en configuraciones del lado derecho tengo ese botón que dice exportar contenido del curso. En la parte de abajo me pregunta que quiero exportar el curso o exámenes, en este caso quiero exportar todo el curso y aparece ahí un botoncito de que el proceso puede tomar eh, algún tiempo. Eh, va a tardar unos minutitos, esto lo que va a crear es un archivo que yo voy a poder descargar e inclusive aquellos que les guste tener copias en otros lugares de lo, de lo que han estado trabajando y de cursos anteriores pues así pueden crear una copia que después puedan puedan estar importando en, en cursos nuevos entonces ya tengo aquí mi paquetito de exportación le doy clic aquí donde dice nueva exportación y descargo este archivito que está ahí con con extensión imssc ya que tengo mi archivo de exportación bueno ya lo que tengo que hacer es me voy a mi grupo nuevo, al nuevo que voy a impartir en este caso para ejemplificarlo como todavía no tengo habilitado el grupo donde lo voy a impartir lo voy a exportar a este primeros pasos con canvas para que podamos seguir los pasos entonces ya llego a mi grupo de destino al grupo donde quiero importar todo este nuevo contenido y me voy de igual manera al apartado de configuraciones aquí está configuraciones del lado izquierdo y en configuraciones me voy ahora del lado derecho y voy a encontrar este botón que dice importar contenido del curso, le doy clic ahí en importar y me pregunta que quiero, qué quiero importar, quiero eh, un paquete de exportación de cursos de canvas porque lo tengo en mi computadora en este momento, le doy seleccionar archivo y voy a buscar, aquí está el archivito con extensión imssc que acaba de crear y yo siempre recomiendo utilizar esta opción seleccionar el contenido específico para poder revisar lo que traen los paquetes si utilizamos la otra opción se importa todo el contenido pero no nos da la opción ni de ver que traía el paquete ni de elegir algunas cosas que tal vez ya no vayamos a necesitar y también aquellas cosas que ya traían fechas pues ahí pueden eh, ajustarse las fechas de manera automática si ya saben más o menos qué horarios eh, van a tener si se parecen un poco los horarios y fechas ahí pueden poner una fecha de inicio específica o pueden elegir que se eliminen las fechas y después hacen toda esa configuración de las fechas manualmente eh, ¿qué es lo que yo voy a elegir en este momento? entonces eh, eliminar las fechas y el seleccionar contenido específico le doy importar después de algunos minutos que tarda aquí me aparece el status está en ejecución y va avanzando puede tardar dependiendo de nuestra red y del tamaño del paquete puede tardar algunos minutos en ejecutarse y ahí aparece ya está y tenemos el botón de seleccionar contenido, porque es el tipo de importación que elegimos. Cuando le doy clic en seleccionar contenido, me dice todo lo que trae este paquete. Este paquete trae 8 módulos y me vienen los nombres de los módulos que tenía en mi curso anterior. Tiene 35 tareas, dos foros de discusión, seis páginas, un enlace de tipo de herramienta externa con una actividad que hice usando Google Apps, eh, trae 5 anuncios, 10 rúbricas y 31 archivos entonces yo podría pensar que me quiero traer los módulos, las tareas eh, los foros, las páginas pero ya no quiero por ejemplo los anuncios seguramente los anuncios ya no son relevantes para el nuevo grupo entonces podría elegir todo eso, las rúbricas, claro que sí quiero traerme mis rúbricas ya nada más tendría que dar clic en el botón de seleccionar contenido y todo este contenido nuevo ya va a aparecer en este nuevo grupo. Entonces así de fácil es el importar nuevo contenido para terminar el ejemplo, recuerden que este todavía no es el, el grupo de destino que quiero, voy a importar solamente un módulo para que podamos ver qué es lo que pasa después de que doy clic en seleccionar contenido clic en seleccionar contenido y aparece ahí que la orden se encuentra primero en fila luego en ejecución y eventualmente aparecerá como una orden completa importé un módulo que se llama recursos por lo tanto debería aparecer en módulos ya viene a módulos y seguramente va a aparecer en la parte inferior aquí está mi módulo de recursos y todo eso que utilicé hace un año dentro de mi grupo. Así de fácil es importar y traernos eh, contenidos, recursos, tareas y rúbricas desde otros grupos entre las diferentes maneras que tiene Canvas para hacerlo. Entonces, eh, pues mucho éxito trayendo estos nuevos recursos y agregando estos nuevos recursos para arrancar próximamente tus grupos.